Yeah. Hola, hola a todas, a todos, a todos. Eh, espero que estén teniendo una noche de viernes muy divertida y muy emocionante. Eh, por mi lado, estoy muy contenta de que estén acá en esta transmisión de Facebook en este momento para el relanzamiento de Tengo Resistencias. Y estoy muy emocionada y me siento muy feliz de poder compartir este proyecto y realmente esta iniciativa. Eh, con todos ustedes, ya que viene siendo un proyecto que se ha trabajado por muchos años y que ahora ya podemos eh, compartirlo a, a todos ustedes. Eh, entonces, bueno, comenzamos. Eh, bueno, Tengo Resistencias, que es nuestro centro de autodefensa digital, eh, tiene sus raíces en nuestro proyecto con hiperderecho llamado Conocer para Resistir. Fue un proyecto que comenzó en el 2018 eh, con el fin de encontrar las, los tipos de violencia de género y sus modalidades y cómo esto puede afectar a diferentes víctimas y cómo esto tiene también impactos emocionales, psicológicos, mentales. Y a partir de este proyecto eh, que tuvimos, que ha sido muy bonito, y fue realmente gracias a todas las personas que compartieron sus experiencias y que compartieron sus historias pasando por eh, casos de violencia de género en línea, que hemos podido crear este centro de autodefensa digital para todos ustedes y que lo puedan acceder, que tiene información actualizada y que tiene información reciente. Y también esto fue posible gracias a Chica Espinaca, que fue quien creó con su, toda su creatividad y pasión este mundo en Internet, que nos invita a repensar nuestras redes y nos invita a recrear lo que hoy conocemos en Internet en, y las posibilidades que realmente podemos acceder. Entonces, primero comienzo contándoles un poco la estructura de la web. Tecnoresistencias está dividida en tres secciones principales. Una de ellas se identifica, otra de ellas resiste y denuncia. Y cada una de esas secciones está pensada para apoyar a personas que quieren tener información sobre violencia de género en línea según el proceso en el que se encuentren y según la etapa eh, de, de, de vivir esta violencia. Eh, así que bueno, para empezar les cuento un poco de identifica eh, y la idea de esta, de este momento, de esta presentación es emocionarlas, emocionarles sobre lo que es tecno y ya después cada una... Cada uno de ustedes puede explorar esta, esta página, este universo web, por su propia cuenta y poder descubrir todo el tipo de información eh, que necesitan encontrar. Y bueno, en la página de Identifica, nuestro mayor objetivo era contarles un poco sobre qué es la violencia de género en línea. Cómo identificar la violencia de género en línea. Cómo saben si están pasando por un caso de violencia de género en línea. Porque muchas veces podemos ver agresiones en internet pero no sabemos muy bien cómo identificarlas o cómo defendernos frente a ese tipo de acciones, ya que no hay suficiente información al respecto. Y habiendo identificado esas características, nos es mucho más fácil pero proceder a defendernos. Lo más importante también es entender sobre la violencia de género en líneas que busca nuestras libertades en Internet, especialmente para personas que nos identificamos como mujeres, que pertenecen a la comunidad LGBTQ, otras disidencias e identidades que han sido históricamente marginalizadas y que no se han tenido en cuenta en el momento de crear estructuras, especialmente en el mundo digital. Y la violencia de género, en línea específicamente, tiene como objetivo eliminarnos, tiene como objetivo incomodarnos, hacernos sentir con paranoia o con miedo de volver a vivir estos espacios que también nos pertenecen. Porque si bien la violencia de género no es exclusiva a los espacios en línea, la internet puede agravar estos comportamientos y puede hacer que tengamos eh, mu muchas dificultades en el momento de vivirla, incluso a nivel físico. Um, así que bueno, um, en, en, en identificar pueden encontrar varias maneras como la violencia de género en línea, que puede afectar de forma individual o también de forma organizacional, y también pueden encontrar cómo defenderse contra eso. Um, algo también muy importante a considerar es que la violencia de género en línea, además de ser nociva en sí, también puede exacerbar la brecha de género digital que, y pues basándonos en esto tenemos que estar muy conscientes sobre retomar estos espacios, sobre volver a reapropiarnos de la Internet y de este mundo que también es nuestro. Y de ahí nace nuestra segunda sección, eh, que es realmente Resiste. Y en Resiste lo que nosotros queremos demostrar es que la Internet es nuestra, la Internet es un espacio que nos pertenece, es un espacio donde podemos demostrar nuestras, nuestras perspectivas y contar nuestras historias. Y poder organizarnos también, porque realmente para resistir hay un elemento muy importante y es la colectividad, la seguridad en línea y poder crear una internet que nos una a todas y a todos y poder realmente expresarnos en este, en este espacio. Y la página de Resist es muy linda también porque tiene muchas herramientas prácticas. En, tenemos herramientas para crear un seguridad digital y un modelo específico para el tipo de violencia de género en línea, lo cual es muy importante porque muchas veces podemos identificar la violencia de género en línea, pero no sabemos cómo defendernos. Entonces, al resistir, es importante que podamos encontrar estas herramientas para poder volver a formar una relación con Internet de forma segura y de forma informada también, que es lo más importante. Y en, en Resiste también... Es muy lindo, tenemos una sección de sexting y de cómo relacionarnos entre nosotros de forma afectiva, lo que Candy Rodríguez eh, nos va a estar hablando más adelante. Que también es muy importante considerarlo, porque ahora en tiempos de pandemia estamos viviendo muchas, muchas nuevas relaciones con la Internet y con lo que significan las plataformas digitales. Eh, antes no era tan notorio, pero ahora estamos, sabemos que estos espacios también pueden transportar nuestras vidas eh, a, a, la, a la Internet y tal vez a lugares que antes no habíamos visitado tanto. Entonces, en Resist también estamos resistiendo desde el amor y desde la ternura, no solo desde proteger nuestras organizaciones eh, de ciertos tipos de violencia. Y eso es muy importante, entender que la, proteger la privacidad y la confidencialidad viene desde muchos lugares eh, y se puede presentar en muchas formas. Y nuestra tercera sección, que es nuestra sección de denuncia también nace de la necesidad de informar a las personas que están viviendo un caso de violencia de género en línea y que no han encontrado información suficiente para, o sea, para lograr denunciar al sistema de justicia. Ahora en el Perú tenemos la ventaja de que existen leyes que nos protegen, eh, pero, pero sin conocer esas leyes y sin conocer los códigos penales que podemos traer al momento de denunciar, es muy difícil poder acercarnos a ciertas entidades y decir, oye mira, eso es lo que me está pasando. Entonces, en Tecnoresistencia realmente queríamos crear un espacio donde podíamos compartir esta información de forma muy asequible, que es lo más importante, porque muchas veces las leyes están en un lenguaje que puede ser intimidante. Entonces, en denuncia queríamos demostrar, podemos acceder a esta información, podemos informarnos y más importante, podemos encontrarla de forma gratuita en nuestro centro de autodefensa digital. Y realmente, pues... Al momento, al momento de anunciar, también hay que tener en cuenta que no es solo un proceso de acercarse a contar nuestras historias frente a una entidad, sino que también tenemos que vivir muchas, muchas, muchos procesos emocionales que tal vez no estábamos preparadas para, para hacerlo. Así que ir con la información necesaria es muy importante. Y a partir de, de tengo resistencia también y de haber visto que la biblioteca genera línea no real que la internet la pueda grabar. También en Hiperderecho hemos creado otros proyectos, como Después de la Ley, en donde también damos acompañamiento, en este momento estamos dando acompañamiento a cinco personas que nos han confiado sus historias y sus experiencias al haber llegado al sistema de justicia peruano sobre lo que ha sido vivir violencia de género en línea y lo que ha sido denunciar. Entonces, como pueden ver, ha sido un proceso muy extenso desde, desde el 2018, en donde realmente hemos querido expresar las dolencias que se viven por medio de la violencia de género en línea y lo importante que es estar bien informadas, pero sobre todo, también la importancia de recordar que la Internet es nuestra, y que está lista para el disfrute, para la libertad y para compartir nuestras historias. Y que habiendo conocido toda esta información, es mucho más fácil poder resistir y poder expresar nuestras perspectivas en estos espacios. Eh, y bueno, con eso espero que estén lo suficientemente emocionadas y y les voy a mostrar un poco nuestro universo Tecno Resistencias para que cuando lleguen a navegarlo eh, les sea mucho más fácil entenderlo nuestra nuestra página web cuando lleguen a, su, al, a nuestro canal de autodefensa digital van a encontrar las diferentes secciones que son las principales identifica resiste y denuncia y adicionalmente también tenemos otras secciones como análisis y recursos que son muy importantes porque son secciones que están viviendo son es un documento que sigue en vida y que vamos a seguir agregando recursos análisis para que podamos entender esto a medida que, que las cosas avanzan que más personas nos cuentan sus historias. En, en la página de identifica, por ejemplo, en el menú de la izquierda, en este momento está cargando, <risa> en, bueno, pueden encontrar también nuestra tecnobiblioteca. Y como pueden ver, en este menú es donde es nuestra navegación eh, principal, en donde cada uno de estos títulos tiene más información. Y en nuestra tecnobiblioteca, eh, Estamos tratando de publicar reportes, artículos, organizaciones que sean relevantes a la violencia de género en línea y que tengan información certera para que cualquier persona que entra a nuestro centro de defensa digital en cualquier momento pueda encontrar eh, todo lo que necesita. También tenemos ciertos eh, recursos en inglés. Después de eh, visitar Identifica, también puede navegar a Resiste, Resiste que es nuestro segundo es donde pueden encontrar todas las herramientas y descargables para crear un plan de seguridad digital que se organice a, a, a tu nivel individual o a tu organización y acá pueden encontrar toda la información sobre protocolos, modelos de riesgos, ficha de documentación de incidentes amenazas comunes, sexting seguro, proteger tus redes y finalmente la sección de denuncias que es específica, eh, más específica a las leyes en el Perú y al proceso de anuncio en el Perú. Pueden encontrar muchísima información sobre el Código Penal y sobre las leyes que nos protegen en este momento. Eh, además, también gracias a nuestra asesora y líder legal en muchas de nuestras investigaciones, Patricia eh, Bravo, ella también hizo un, un sistema súper, súper inteligente para poder entender todas estas leyes. Eh, con medio de emoticones, para que cuando estemos leyendo estas, estas leyes que pueden parecer difíciles de entender o con un lenguaje complicado podamos entender a qué se refieren exactamente, y esto es una, una de nuestras iniciativas para que sea información accesible, esa información que no está solamente limitada a un público que entiende ciertas necesidad de derecho y eso es realmente importante porque es lo que queremos llegar un tipo de horizontalidad donde todos podamos compartir y lograr que, que eso sea información accesible eh, Y bueno, finalmente, nada más y nada menos, esta página de es y que to, todo este universo tampoco sería posible eh, sin nuestro líder de tecnología, Edgar Guaranga. Si no fuera por él, <risa> eh, esta navegación no sería tan fácil y, y tan entendible. Entonces, también muchas gracias para Edgar por, por todo este esfuerzo que, que ha puesto. Y bueno, eh, ya para terminar nuestro nuestro crash course de cómo eh, navegar nuestro sitio, nuestro centro abierto de defensa digital, eh, creo que es muy importante llevarnos el mensaje que sin, sin entender que la internet es nuestra, no podemos realmente apropiarnos de estos espacios y no podemos compartir los nuestros vivires y nuestras experiencias, nuestras perspectivas. Entonces quiero que todos nos lleven ese mensaje de que la internet es nuestra y que tenemos que hacer todo lo posible para volver a llegar a estos espacios, para compartir nuestras vivencias y para lograr resistir a un sistema que no fue construido para nosotros y para nosotros. Y con eso le doy el paso a Denise y a Candy que van a seguir este, este lindo ciberaquelarro el viernes. Muchas gracias Dani, eh, no solo por, por esa linda presentación de Tecno Resistencia sino también por toda, todas las palabras que has usado para describir este, este proyecto porque en verdad como tú bien dices es un proyecto que sí nace desde acercarnos a la tecnología y acercarnos a la resistencia desde otros lugares, ¿no? como tú dijiste, desde el amor, de la ternura, desde los cuidados mutuos y de hecho muchos de estos valores eh, los aprendimos también de una compañera, de nuestra compañera Candy Rodríguez que hoy está acá con nosotros. Para contarles la historia también de cómo Hiperderecho conoce a Candy. Candy vino a Hiperderecho y vino a Perú en el 2019. Estuvo con nosotras tres meses y bueno, ella estuvo acá en Hiperderecho como parte de un fellowship que, que facilita Google, que permite a varias personas de Latinoamérica ir a trabajar en otras organizaciones. Y cuando Candy se interesó en trabajar en Hiperderecho para mí y para el equipo, en realidad fue una gran noticia porque nosotros teníamos mucho que aprender. Este era un trabajo que, que estábamos recién empezando en Perú y Candy tenía una experiencia y una visión muy única sobre cómo hablar de violencia de género en Internet desde el feminismo y desde la resistencia. Así que, en verdad, no tengo palabras para describir cuánto hemos aprendido de Candy y hoy, al menos, todas las personas que nos están viendo se van a ganar con el conocimiento, con las experiencias que ella eh, ha dado y para derecho y que ha dado en muchos espacios en los que ella ha sido parte. Para que tengan una idea más o menos de, de lo que ha hecho CANDY, CANDY es investigadora y periodista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ella es de México. También es la representante en México de la organización Acoso Online, que es una, una organización que ha estado trabajando en toda la región para eh, crear conciencia y crear herramientas para abordar casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También es integrante de la colectiva Mecha, investiga sobre violencia digital contra las mujeres, las disidencias sexuales, investiga sobre seguridad digital e investiga sobre derechos humanos. Así que es una intersección súper interesante de la que podemos aprender un montón. Y además, por si eso no fuera poco, es amante también de la bicicleta y de las plantas. Así que la tenemos acá con nosotros. Eh, gracias Candy por venir. Ella ahora está acá para contarnos sobre... Eh, la guía de autoformación de eh, metodologías ciberfeministas, ¿no? que son las metodologías que, como ella les va a contar, eh, probamos acá en Perú, pero que ella desarrolló, como les digo, desde esta visión, desde de las pedagogías feministas. Así que bienvenida, Candy, y listas para aprender de ti. Hola, Denise. Hola, Dani. Hola, Dani. Muchas gracias a, por, pues, por todo el proceso que pasamos y vivimos, eh, que seguimos viviendo desde Hiperderecho. Este, bueno, ya Dani y, y Denis perdón, ay, te dije Mavi, este, eh, pues ya contaron más o menos, pues ya que me integré, ¿no? Yo cuando llegué a Perú en el 2019, justo Tecnoresistencias estaba pasando por un proceso en el que estaba creciendo y en el que estaban eh, empezando este proyecto muy, este, muy creativo y me parece increíble que es después de la ley. Entonces, eh, yo tenía experiencia previa trabajando en México con organizaciones eh, feministas como es luchadoras. Aquí en México había hecho eh, la investigación para el informe de la violencia digital contra las mujeres. Entonces, eh, y es, a la par estaba colaborando y trabajando. Soy cofundadora de Colectiva Insubordinadas. Y, y a partir de eso, Insubordinadas fundamos un hack lab feminista que se llama La Chinampa, que por toda la cuestión de la pandemia ahora está pausado. Y, o sea, es de verdad muy difícil eh, llevar proyectos autogestivos. Este proyecto es completamente autogestivo. Lo manteníamos en pie eh, Sol, eh, Morelos, Esmeralda y yo. Entonces, bueno, yo llegué a Perú con, con todas estas ideas de, de, de compartir conocimiento, de compartir conocimiento con mujeres que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad, porque nosotras eh, lo, que, lo que habíamos mapeado y habíamos investigado y a partir de los talleres que habíamos estado dando, es que eh, desafortunadamente, todo lo que tiene que ver con Internet tecnología son temas que son para nuestras personas. empezamos a de, pues, que, de, no, no, nosotros, empezamos de Entonces eh, empezamos a, a dar los talleres en la Chinampa. Y justo cuando yo postulé para este fellow, era con todas estas ideas, o sea, de trabajar desde una internet feminista. Y era el momento en el que tecno resistencias como que en realidad nos necesitábamos mutuamente. Y yo entré a Tecno en ese momento. Y bueno, eh, la tarea principal allá en, en Lima fue, pues se nos ocurrió que era dar talleres. Estas ideas surgieron entre Mavi, Denise y yo, que eran dar talleres que, que abarcaran estos temas, que abarcaran sexualidad, que abarcaran tecnología, que abarcaran derechos humanos, defensa, este, seguridad digital, y entonces eh, de ahí surge, este, quiero compartir pantalla. Voy a compartir. espérenme. un segundo. Bueno, eh, surge la idea de, de hacer talleres que, que englobaran esto. Entonces, se nos ocurrió hacer la, las jornadas Feminismo y Tecnología. Entonces, en este proceso lo que tenía que hacer yo era justo eh, los conocimientos que había adquirido en México, compartirlos allá, y, sí, y la idea era hacer tres talleres en el lapso que estuve en Lima, que fue de agosto a noviembre, eh, el primero era eh, se llamó eh, Mis Nudes, Mis Datos, Mi Cuerpo. Vamos a aprender cómo actuar en casos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El segundo fue Cyberacelarre Ciberaquel, contra los machitrolls, que este estaba muy, estaba basado en la campaña Alerta Machitroll, que es una campaña colombiana que es generar estrategias de respuesta ante ataques digitales. Y el tercero era poder hablar de seguridad digital con perspectiva feminista en casos de emergencia. Eh, desafortunadamente el tercero por cuestiones de tiempo eh, no pudimos hacerlo, pero bueno, en realidad como eh, llegar a otro país eh, sin conocer en realidad a nadie más que a mis compañeros de hiperderecho y que en realidad solo los conocía por internet, este, pues fue un reto. Entonces estas jornadas eran, precisamente tenían el objetivo de que generáramos comunidad con la, con la comunidad feminista en Lima y bueno, eh, estos talleres los realizamos junto con Hogar de Chu, que me parece que ya no existe en este momento, y Serena Morena. La idea era que cada taller fuera con, con un grupo específico, sin embargo, como les digo, por el tiempo no se dio. Entonces, eh, la idea era como que pudiéramos compartir esto y que fuera desde una mirada ciberfeminista y hack feminista, o sea, por hack feminismo eh, que ha sido también el aprendizaje de mi compañera Irene Soria, de Yomar Rovira, que es el vamos a hacerlo juntas, vamos a apropiarnos de las tecnologías y, y justo también esto surge y es el aprendizaje desde la chinampa de hacerlo desde un feminismo popular, o sea, basarnos en un feminismo que, o sea, que, que es una propuesta de, de Claudia Carol, me parece que es precisamente el, el vamos a juntarnos para hablar desde nuestra realidad e intentar cambiar nuestros contextos. Entonces la metodología de esta guía va desde, desde ahí, desde un feminismo popular que fue, que fue más, no, no fue más o menos, es, es lo que hemos generado desde la chinampa. Entonces eh, justo en la chinampa lo que hacíamos era dar talleres, eh, venían otras compañeras porque también nosotras no tenemos el, el conocimiento absoluto, sino es la idea de compartir con las otras y con, con los otros, con, los otros eh, con, los, con, con toda la comunidad en general. Y era precisamente esto, aquí a La Chinampa vinieron a dar más de 13 talleres en un lapso de un año, compañeras de otros países, eh, de, de otras regiones, incluso vinieron de otros estados. O sea, de eso se trata y desde ahí fue la idea de construir esta guía desde, desde ese posicionamiento porque también nosotras en México y también personalmente nos asumimos como mujeres de la periferia con mi colectiva que en verdad este, vivimos en zonas que no son tan privilegiadas, entonces fue lo que más o menos intenté compartir en Lima y que fue de ahí que, que surgió esto y también está basada en una pedagogía popular feminista que, que bueno también las compañeras de cantera que es, este, es una colectiva escribieron una guía precisamente de esto, ¿no? Y yo cuando la leí, de verdad que me explotó la cabeza y lo conecté completamente con lo que estábamos haciendo en ese momento en hiperderecho, desde Tecnoresistencia, que era crear conversaciones, talleres, encuentros, en el que nos pudiéramos escuchar todas. Y también eh, es importante también hablar desde ahí de que pues no, nos validamos unas a las otras y que también todo lo que aporte cualquiera es importante y que no se trata, y que no es hacerlo desde... Desde una de educación este, jerárquica, ¿no? sino que se dé lineal, que estos talleres se puedan dar desde esa perspectiva. Y bueno, ya de ahí, este, esa, esa es la metodología en la que está basada esta guía que les comento, es, es el aprendizaje de varios años y que no solamente es... Eh, surge de mí, sino son propuestas que, que hemos venido trabajando un montón de compañeras en toda la región no solo en México, también en Latinoamérica en Chile, en Perú, en Bolivia en Colombia, o sea, son, son todas estas contadas que hemos hecho virtuales y, y también físicas cuando no estaba la pandemia ¿no? que hemos hablado de cómo dar talleres de compartirnos nuestras experiencias y ya de ahí surge esto entonces eh, pues como les digo, ay perdón eh, como les digo, la, la guía está escrita desde ahí. entonces mi idea es que, que precisamente al ser un, un, este, un documento que está online y que es abierto cualquier persona o cualquier grupo pueda replicar estos talleres. Los tres talleres, eh, en realidad lo que hice en, en esto fue escribirlos detalladamente qué pueden hacer para replicar lo que necesitan. Y en realidad eh, intenté también que, que no necesitaran mayores cuestiones técnicas más que, o sea, una computadora y acceso a Internet para poder descargar los archivos y puedan darlo en este momento por la pandemia online o también si se pueden juntar, eh, si las condiciones se los permiten, de manera física. Entonces, eh, al final de cuentas... Eh, esto es, es el trabajo que he venido haciendo a lo largo de los últimos tres, cuatro años en todos los talleres que he impartido y es compartirlo para que otras compañeras puedan dar estos talleres y no haya intermediarias. También para mí es muy importante que exista un proceso en el que las mujeres se independicen, que no hayamos este, eh, formadoras, sino que de verdad puedan leerlo y puedan este, replicarlo con quienes quieran. Y en estos tres ejes, o sea, el primer taller es un poco presentar el proyecto Acoso.online, tomar las herramientas que, que ya están también en el espacio virtual y que son gratuitas y que pueden descargar en cualquier momento. Y, o sea, algunas de ellas están en español y en portugués. Entonces, es hablar de sexting seguro, de difusión de contenido íntimo sin cons consentimiento, cómo reaccionar ante esto, eh, cómo hablar con nuestra comunidad al respecto de este tema, porque si no hablamos de violencia digital, se sigue invisibilizando y se sigue normalizando. Entonces, el primer taller va de esto. El segundo taller va de, de hablar de, eh, de que los ataques digitales están presentes y qué vamos a hacer para, para combatirlos. O sea, porque una cosa es que puedas denunciar y que hagas todo todo un proceso que puede ser legal o puede ser en plataformas, pero también necesitamos en comunidad responder ante esto. Entonces ahí viene una serie como de, de estrategias de cómo podemos hacerlo y también para que las personas que, que lo lean se ideen lo que, lo que esté en su contexto. Y la tercer, el tercer taller está pensado para personas que sufren... Eh, eh, difusión de contenido íntimo sin consentimiento o acceso no autorizado a cuentas, puedan saber este, responder eh, de manera inmediata o sea, si bien estos temas eh, la verdad es que también como lo menciona en la guía eh, todo el proceso de seguridad digital es un proceso de aprendizaje entonces por lo tanto eh, necesita tiempo, entonces este, este material solamente es, es una breve introducción a cómo poder mejorar estos hábitos no van a darnos como el conocimiento absoluto respecto a los temas porque no, también eh, les mentiría y justo también la tecnología va avanzando tanto que muchas de las aplicaciones van cambiando y algunas cosas se van volviendo obsoletas, pero pueden eh, recurrirse a estos materiales y si, si les interesa dar un taller. Entonces es la idea de, de esta guía y fue... Eh, lo que hicimos en Lima durante ese momento y bueno por un montón de cuestiones apenas estamos cerrando pero estamos muy contentos de poder presentarles este material y de verdad yo les invito a, a que lo usen y que y lo modifiquen porque para eso es, o sea si de verdad en su contexto no les hace sentido algunas cosas poco a poco van a eh, poder ver que sí y que lo modifiquen y lo den a, a, su, a, su, a sus necesidades y bueno, también ahora mismo el taller que vamos a dar está basado en esta metodología, pero no es exactamente igual, sino también ahora mismo lo modifiqué por otras, eh, por cuestiones de tiempo y demás. Entonces, pues eso y porque también es online y esos talleres en ese momento estaban pensados para dar los presenciales. Entonces, bueno, de eso va eh, la guía y pues nada, igual si tienen preguntas eh, o cualquier cosa, eh, les podemos contestar con mucho gusto. Eh, Mavi y Denise que fueron parte de este proceso van a hacer una van a comentarlo brevemente entonces pues las invito a que quien, cualquiera de las dos que quiera pasar Estaba esperando a ver si Mavi se se ha animado. <risa> o yo. Muchísimas gracias, Candy. Igual quienes nos están eh, viendo por Facebook, siéntanse libres de irnos dejando también preguntas. Vamos a compartir la guía eh, que ya está colgada también en Tecnoresistencias, que es un gran insumo para Tecnoresistencias. También eh, ya se lo vamos a pasar por ahí. Y en verdad, eh, a ver, mientras escuchaba, a Candy, eh, yo reviví un poco el proceso que vivimos en el 2019 y creo que Siendo muy honesta, siendo muy transparente con cómo fue, había mucha incertidumbre también para, para el equipo de hiperderecho, para Mavi, para mí, para las personas que estábamos tratando de, de sacar adelante tecnoresistencias de esta investigación, porque no sabíamos cómo abrir la conversación, sabíamos que era un problema eh, la violencia de género en línea era un problema que estaba siendo sumamente normalizado. Eh, nos había pasado mucho que cuando queríamos hablar de violencia en Internet eh, recibíamos comentarios como, ay, bueno, Internet es así, o eso es normal, cierras la pantalla y la violencia desaparece. Y en realidad nosotras ya sabíamos que ese no era el caso, pero no teníamos necesariamente en ese momento métodos para poder tener esta conversación. Entonces, cuando Candy eh, llegó con esta propuesta y empezamos a explorar estos diferentes métodos que nos ofrecen los feminismos populares, en realidad fue como ver una luz, porque nos dimos cuenta que hablar sobre este tema no tenía que ser necesariamente algo que genere más miedo, que genere más pánico, que genere eh, inseguridad en personas que ya están usando Internet y están buscando una salida, sino que más bien habían otras maneras, y cuando revisan la guía eh, seguramente lo van a notar. Muchas de las técnicas que Candy eh, nos sugirió y que, y que implementamos y experimentamos en estos talleres están basadas en el humor, tienen muchísima creatividad, hay muchos métodos basados en el arte, eh, y son por esencia eh, métodos colaborativos, que no eh, requieren o que dependen de una sola persona que te está transmitiendo un conocimiento, sino son experiencias para construir y para compartir conocimientos juntas, desde la diversidad de nuestras experiencias. Entonces para, para Mavi, para mí, y Mavi también está acá en la sala, no sé si eh, se anime a contar un poco sobre cómo fue, pero yo creo que vimos una luz sobre que había una manera para reapropiarnos también de este discurso sobre cómo hablamos de tecnología y empezar a reimaginar estos espacios, a reimaginar las conversaciones, a poder hablar también del placer, de la identidad de nuestro cuerpo en espacios digitales desde un lugar eh, desde nuestro propio poder y que no teníamos que hablar de la resistencia desde el miedo, sino desde cómo nos reapropiamos de un espacio que es nuestro y cómo también conectamos con nuestro propio poder. Entonces, en verdad, eh, yo, como les dije al comienzo, yo no tengo palabras para agradecer... Eh, las, los métodos que Candy nos ofreció, eh, la generosidad con la que ella nos dio sus conocimientos, y en verdad, esta guía, el hecho de que estamos publicando esta guía, es parte del mismo espíritu, o sea, en realidad, lo ideal, como Candy les decía, es que estas metodologías sean, eh, que sigamos experimentando, no son una receta que tenemos que seguir digamos, eh, al pie de la letra, sino son una invitación a experimentar, a probar cosas nuevas, a ser creativas. Eh, la tecnología está constantemente evolucionando, está cambiando. Lo que hoy es una buena, un buen consejo de seguridad digital, de repente ya no lo sea mañana porque la tecnología ya cambió. Entonces, en verdad, nuestro foco no necesariamente tiene que estar en darnos recetas de cómo usar la tecnología, sino crear redes para poder tener estas conversaciones y para también poder darnos contención cuando se empiezan a generar estos espacios inseguros que nosotros podemos tomar y reapropiarnos y volverlos distintos, ¿no? Volver volverlos a espacios donde como decía Dani, como decía Candy, eh, podemos ser libres, donde podemos contar nuestras historias, donde podemos hacer arte, donde podemos hacer poesía y bueno, ya me emociona mucho que van a poder ver los métodos que Candy sugiere, pero pero vienen desde ese lugar, ¿no? De, de la experimentación y desde la libertad. Entonces, en verdad, eh, ojalá que, que empiecen a experimentar con estas metodologías y, y, bueno, si se animan, sería genial que hasta nos cuenten, que podamos mantener la conversación andando, ¿no? Y no sé si Mavi también quiera contar un poco de, de cómo nos fue cuando hicimos estos talleres en el 2019. Hola, sí, totalmente. Eh, no sé si se me escuchan bien. y sí, se me ve. Sí, este, bueno, de hecho, eh, me, me, me sumo un montón a lo que ya comentaste, Denise, y creo que cuando empezamos nosotros un poco el post resistencias que era esta investigación de violencia de género en línea, que ya les contó también Dani, queríamos saber cómo poder eh, también retribuir ¿no? a, a la gente que nos había acompañado, a las colectivas, que nos habían este, ayudado contando con sus experiencias, expectativas. Y como dije desde Denise, había como un, un cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí eh, perfecto, en perfecto tiempo llegó Candy, que tenía también esta experiencia de cómo aproximarnos. Y no solamente creo en la metodología que tiene la guía, ahí van a poder encontrar todo detallado, eh, sino también en cómo poder entablar relaciones interpersonales con otras colectivas o personas interesadas en seguir aprendiendo, ¿no? O, que ten, o tienes dudas sobre cómo acercarte a la tecnología. Y creo que con ello reafirmamos que también puede haber una metodología feminista incluso no solamente pensando en la metodología del taller, ¿no? sino en cómo podemos crear comunidad y seguir apoyándonos entre colectivas, personas, eh, aprendiendo cada una de nosotras eh, y, y sin este temor de cómo la tecnología es lo que nos va a comer o es lo más grande, ¿no? sino como estamos aquí todas, queremos aprender. Y tal lo, lo mismo que decías, Denise, ¿no? Creo que con Candy aprendimos mucho esto de, es un espacio también de, para conocernos. Internet es, también es un espacio donde podamos eh, crear eh, emociones, donde podemos conectar con otras personas, donde podemos explorar nuestra sexualidad. Y está bien hacerlo, y de sentirnos cómodas y seguras eh, durante todos estos procesos que podamos tener. Entonces, nada, Candy, te, te regreso el agradecimiento también a ti, a Dani, por la precisión de, de todo lo que has informado en tecnoresistencias. Y por favor, eh, cuéntenos si usan la guía, dennos feedback, eh, cuéntenos en cómo lo vienen implementando, qué cosas les gustaría más, que creo que sería muy bonito seguir en esa conversación. Sí, igual... Eh. O sea, justo los procesos, como dicen ambas, eh, eran de cómo generar comunidad, porque en ese momento eh, desde México llevábamos, bueno, ya un montón de años trabajando y hablando de violencia de género en línea. Y cuando llegué a Perú, justo lo que, lo que comentan ahora, no o sé, sea, como que en realidad estaba tan normalizado que fue, fue un proceso bien difícil y y hasta cierto punto como muy duro el acercarse con, con la comunidad feminista del IME, intentar generar este proceso y luego generar un proceso como de, con, en general con, con las mujeres, pero yo creo que los, los talleres fueron muy increíbles. Eh, la experiencia que, que tuvimos con las compañeras de Serena Morena en ese taller fue muy bonito porque justo también en ahí hablamos de eso, eh, a Selva, eh, ese taller fue en conjunto, se les ocurrió hacer la habitación del placer que era hablar de... El, el taller era hablar de cómo utilizar mensajerías seguras, cómo hablar de sexting y reconocer la violencia de género en línea en, en este proceso. Y a ellas eh, se les ocurrió que era importante también hablar del placer. Entonces eh, hicimos esta habitación del placer donde era lo... Se le llamaron algo así como los cinco minutos en el cielo o algo así, que era precisamente en el, el momento en el que hiciéramos uso de las tecnologías pero evocando el placer. Entonces, eh, Selva y Deva, hay una habitación muy cool donde puso un montón de juguetes sexuales y espejos, lucecitas rosas, y a mí me encantaba, y justo lo hablaba con Denise hace rato, de que las chicas salían todas despeinadas, o sea, y de verdad cambió la dinámica de, del taller. Entonces, esto, lo que, lo que les decíamos ahora, o sea, apropíense de, de este conocimiento y y tú como ustedes quieran, dependiendo de sus contextos, sus necesidades, sino más bien lo pensemos desde ahí, de cómo acercarnos a nuestra comunidad, a hablar de estos temas que en realidad eh, nos interpelan a todas. Porque no hay alguna mujer que no haya sufrido una forma de violencia. Y no solamente al hablar de violencia digital nos estamos eh, refiriendo completamente a lo sexual, sino hay otras formas que están un poco más invisibilizadas eh, de las que no hablamos, entonces es la, es, es, es la invitación a que, a que lo tomen, a que se lo apropien, a que lo modifiquen, a que igual nos den el feedback, para mí sería increíble que pudiéramos escuchar sus, sus respuestas de, de pues cómo les fue, qué les pareció, eh, porque es, este es, es un proyecto que en realidad yo creo que ha sido muy co colaborativo porque es el aprendizaje y la enseñanza de un montón de mujeres de toda la región. O sea que de verdad ha sido de ahí, ¿no? De ahí surgen todas, todas estas metodologías, todas estas, eh, hablar de estas necesidades que tenemos las mujeres en el espacio digital. Entonces, pues eso, eh, y bueno, nada, yo les quiero dar muchas las gracias por conectarse y por, por escucharnos. E igual, de verdad, si tienen algún comentario, estamos al pendiente ahí en el chat. No sé si alguien más quiera decir algo al respecto. No, Candy, creo que lo ha cerrado esta parte del evento de la mejor manera. Yo nunca me voy a olvidar. Candy nos ha dejado un montón de frases que con Mavi y el resto del equipo de hiperderecho siempre citamos porque se han sido como muy precisas, unas ahí eh, notitas de sabiduría. Y Candy fue la que nos hizo eh, entender que la seguridad digital... Era un proceso. ¿Se me escucha bien o se cortó? Era ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ya. Eh, les contaba que eh, Candy siempre nos ha dejado muchas frases ahí muy precisas que nos ha ayudado a entender mejor estos procesos. Y una de esas es que la seguridad digital es, es un esfuerzo colectivo. Es algo que tenemos que hacer en colectividad, en comunidad, porque mientras eh, todas nos cuidamos, todas también cuidamos a las demás, cuidamos a, a, a las personas a las que queremos, a las personas a las que queremos cuidar. Eh, entonces estas metodologías es también un esfuerzo de, de generar más colectividad, así que espero que la usen. Eh, con eso vamos a cerrar esta parte del evento, pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y si ya saben, si usan la guía, por favor, eh, escríbanle a Hiperderecho, escríbanle a Candy para, para saber cómo les fue. Que tengan una bonita noche de viernes. Chao.